Hopperman, Hopperman, sí, el abogado es chimosito, pero es duro él. El amigo sí. le dice eso? No, no, ese no amigo de Yo sé ¿no? que no, Génesis, le sí, ha dicho aquí. Él ayer hizo unas declaraciones sobre eh, la demanda que le ha eh, puesto la hermana del Procurador General de la República, Yanalán eh, Rodríguez, sobre eh, difamación e injuria a su persona, donde eh, eh, ellos se enfocan a las declaraciones que hizo Marino el día 25. Eh, del mes pasado sobre eh, esta joven en eh, La cual dice que eh, se siente aludida Y que Marino entonces va a tener que probar en los tribunales lo Las que declaraciones dice. que dio Según él estaba hablando Lo que Marino dice que ahora ha cambiado Según él, cito lo, de, lo que dice el abogado Que la versión que él dio Las declaraciones que él dio el 25 la está cambiando ahora Pero que ellos lo están demandando porque dijo el 25 No lo que está diciendo ahora Entonces las cosas están un poco... Eh, eh, habló muy bien el abogado y, y, y, y porque, por ejemplo, Marino Zapete quiere hacerlo macro el problema, sí. o sea, involucrar a todo el mundo so y esto, pero realmente que es de la propia ley, de la, <coughs> del derecho de difusión claro. y del pensamiento, donde es eso es el día a día. Por ejemplo, si tú dices algo por aquí de una persona que, que es mentira. O sea, tú estás difamando. Y hay formas independientemente también, que tú tengas tu derecho de expresarte. Entonces esa persona tiene derecho de demandarte. Eso es normal. Eso es muy normal. Es lo que está pasando eh, con Marino Zapete. Pero vamos a ver qué sucede en los tribunales y quién tiene la razón. Mira, el caso de Marino es muy complicado porque él es un periodista que durante años, en lo que yo he visto la televisión. Ay, me proyectaba como un periodista con mucho criterio de lo que decía. Sí. Lo es. Entonces, yo estoy hablando en, partiendo de la situación que está en el escenario público. Entonces, hay que esperar a ver, entiendo que este micrófono no es un juego, que hay que tratar a la gente con respeto y cuando dices algo decirlo con propiedad. Tú sabes no, pero es que verdad. Yo ahora yo tuve la oportunidad de ver específicamente las declaraciones que él impartió en contra de la hermana del Procurador General. Lo hizo con prueba en mano, o sea, con especificaciones, Eso contratos, todo muy bien. Incluso tuve la oportunidad de dar la noticia aquí días pasados y sin lugar a dudas creo que es un reflejo de lo que ha ocurrido y siempre ha ocurrido en el República Dominicana, no se puede hablar, no se puede acusar a ciertas personas por lo que representan. Y es una realidad que no, no, no podemos que Se puede negar. se puede, Vamos se puede a ver. hacer lo que queda Sí, pero mira, mira qué pasa Se sacan del aire sí, pero si él tiene no, no, las pruebas no. Porque mira qué sucede Ajá. Ya con estos medios todo queda registrado Todo sí. queda guardado Solamente sí. él tiene que tirar la pelea entre, eh, O sea, mostrar sus pruebas La contraparte hará su también mostrará sus pruebas Y ya veremos más adelante Quién tiene la razón Mira, en cuanto a lo que dice Veloz De que lo sacan de, del medio, mira por ejemplo, Estos son empresas privadas. Telenor es sí. una empresa privada. El derecho de Tele hacer, Radio América es claro, una empresa sí. privada. Eh, y sí. así, por ejemplo, Color Visión es una empresa por, privada. Sí, sí. Y como empresa privada, los dueños tienen la ¿Tienen? potestad claro. de velar por sus, sus intereses. Inter... Claro. Ahora claro. bien, según las declaraciones de Opperman, Tele Radio América... ...le había notificado a Marino Zapete... ...por una supuesta venta... ...sobre, no supuestamente, sobre algunos intereses de la empresa... Que no y no ...y Marino eh, Zapete como que hizo caso omiso... ...y ellos tienen todo el derecho de despedirlo... ...ahora bien, ahora bien... ...ya no es necesario tú depender de un medio, de un canal... Sí, ...tal... Tantas facilidades, ...porque por ejemplo tú tienes la, la, la plataforma de las redes sociales... Eh, ...por ejemplo YouTube y otras, y otras más que tú puedes seguir llegando a un público. Claro. Ahora bien, Marino Zapete es una persona a la cual queremos, respetamos, pero el tribunal, no estoy en parte de acuerdo cuando él dice que aquí no hay libre eh, eh, expresión y difusión de pensamiento, eh, de que te, te, te cuartan cuando tú vas Cuarto. a expresar algo, pero sí. creo que, que ahí yo difiero porque hoy en día hay tantos comunicadores, Muchos preparados, otros no preparados, periodistas enganchados, como dicen, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dice lo que quiera. Por ejemplo, él mismo dijo que el presidente se había comido un, un tiburón podrido. O sea, y, y se ha expresado de, de, de todos los eh, eh, políticos que él entiende que en su momento han hecho algún acto Faltado. de corrupción. Él La lo pasión. ha mencionado. Y Marino ha seguido en los medios de comunicación no se ha metido preso, no se le ha atentado, incluso aquí mismo en este espacio, él declaró que él anda sin guardaespaldas y no tiene miedo porque, o sea, nunca se le ha, no ha pasado nada. Si fuera, por ejemplo, como un régimen como Venezuela y otros sí. países, ya hay, en México, por ejemplo, sí, México lo, matan, lo, matan, sí. lo matan, lo matan, lo matadito. Entonces, todavía en nuestro país, aquí mismo decimos muchas cosas, eh, en contra de, de políticos y de empresas también. Que no son secretos para nadie tampoco. Y de empresas. Por ejemplo, yo mismo tengo una lucha permanente sí, con, con la Cervecería Nacional Bien. Dominicana, medio ambiente, que no hacen su trabajo. Y a mí nadie me ha coartado, a mí nadie me ha amenazado, a mí nadie me, me ha he hecho no lo hable. Yo lo digo porque me afecta a mí, afecta el medio ambiente, claro. afecta a una comunidad, porque no es un asunto que me afecta a Roberto Nelly personal, porque no traigo mis cosas personales a los medios. Sí, traigo problemas colectivos cuando afecta ya a, a, a, a, no solamente a mí, sino a varias personas, y hablo por, por todas esas personas. O sea, que ahí yo no estoy de acuerdo con Marino sobre que en este país todavía no estamos a esos niveles. Sí se dan casos, sí, se y dan se han casos. dado casos con comunicadores corruptos que han terminado, muchos de ellos, hasta muertos, sí. o le han hecho atentado, pero son comunicadores corruptos que un día cogen aquí, otro día cogen allí, y después quieren chantaje, chantajear eso Mira, se ha pasado eh, eso, es, eso es muy complicado Pero eso no solamente se da en escenarios de comunicadores Sino ah, también con abogados y demás sí, sí. Hemos visto muchos casos Pero vamos a esperar eh, Racho, pasame de sol De óptica máxima visión porque Te molestan tanta luz Vamos tantas a la pausa esta, esta, <risa> Este día de hoy, hoy es martes con lluvia Ahorita vamos a conectar con Onamé Para ver qué está sucediendo sí, sí, sí, con estas lluvias Luego de este corte Arrancó papel Lápiz, la escuelita toque de mediodía